¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Bienvenidos a, una vez más en esta ocasión, el día de hoy, a tu canal TecnoCND. El día de hoy vamos a realizar algo muy sencillo que seguramente te será de gran utilidad. Así es que quédate en el vídeo porque comenzamos. Trate, Venga. Bueno gente, primero para poder realizar esto tenemos que entrar y acceder a nuestro Instagram Y decidimos iniciar sesión con cualquier cuenta que nosotros queramos Pero antes vamos a darle clic secundario en la parte, una parte en blanco de la página Vamos a darle en inspeccionar Y nos abren todas las opciones del navegador Ahora bien nos dirigimos hacia la parte derecha rápidamente Y vamos a dar clic en el cuadrito con un cuadro más pequeño Le damos clic ahí Y seleccionamos un tamaño de dispositivo Yo recomiendo seleccionar la primera opción Cerramos esa ventana que se nos abrió Pequeña ventanita E iniciamos sesión Esperamos unos instantes a que nos cargue Y ahora bien, como vemos Aquí ya tenemos la cuenta de Instagram Que por cierto te la recomiendo te voy a dejar el link de esta cuenta en la descripción del video, así como en el banner central. Bueno, vamos a dirigirnos a nuestro perfil. Y para ello, vamos a darle, ya que nos ha aparecido como la vista de un celular, le vamos a dar en el más. Seleccionamos, seleccionamos, perdón, la imagen de nuestra, en la carpeta o la ubicación donde se encuentre. En mi caso será esta, aquí ya tengo el nombre. Y vamos a darle en abrir. Abrimos. y abrimos ahora lo que sigue es editar la imagen bueno nos aparece de esta forma esta imagen yo le voy a dar aquí en el recuadro para conservar el tamaño original y a mi gusto voy a agregarle algunos filtros no sé me gustó por ejemplo este u otro puede ser eh, el que sea de su agrado pero yo me quedo con este ahora sí subimos un poco y vamos a darle en siguiente escribimos si es así un pie, de un pie de foto, perdón O cualquier, cualquier otro texto breve Hola, bienvenidos En lo que estoy escribiendo Y Finalmente en el botón de Compartir Y se estará compartiendo en unos instantes Y bueno gente, aquí ya verán aquí tenemos la imagen lista En nuestro Instagram Y lo podemos chocar así mismo en el celular Y veremos que también ya se encuentra La imagen, ojo como nota como no. obviamente lo haré en el navegador Firefox, estoy trabajando con Firefox y posteriormente lo haré con otros dos navegadores más. Y bueno gente, sin más que decir en esta ocasión, muchas gracias por ver este video y sin más que decir, te dejo. Cuídate y nos vemos la próxima, hasta luego.